Country Club es un club de ricos con capacidad para 1200 personas y ahí se celebró una boda con aproximadamente 1, 200 personas y la boda el papá es Héctor José Ricé Sue yo conozco los hijos de don Héctor Ricé. Y no sé realmente que son muchachos muy ecuánimes, muy saben usar la cabeza. No sé cómo, no sé, porque si la vanidad o la capacidad económica que tienen lo motivó para hacer una boda en medio de esta realidad. Miren ustedes el video. Ellos han salido a defenderse. A decir que no, que, que se respetaron todos los detalles de salud, el protocolo, pero con ese video que se ve ahí, con ese video, imagínense ustedes eh, la cantidad de personas que fueron hechas presa pero que como eran ricos, lo que hicieron fue que pagaron rápidamente 725 mil pesos entre multa la cantidad de personas que estaban ahí. Se dice que algunos se colaron, se metieron en habitaciones y cosas que tiene el club. Algunos se metieron debajo de la mesa o algo así. La cuestión es que me sorprendió que Héctor José Rizé, eh, tenía mucho, yo tengo mucho tiempo que no tengo contacto con esos muchachos. Pero realmente, como teta pendejada, como está la gran verdad, la gran verdad, la gran verdad, la extraordinaria verdad de este virus, eso fue una imprudencia. Sabemos el valor, lo que tenemos hijos, sabemos el valor que le damos a los cumpleaños de los hijos, de las nietas, eh, sabemos eso, pero es que hay una realidad. Mi nieta, el próximo año, va a cumplir el 14 de diciembre del próximo año, 15 años. Si no hay virus, su abuelo va a hacer un esfuerzo para que se le haga su fiesta. Pero si hay virus, no se puede hacer nada. Entonces, yo no sé cómo este muchacho, Héctor José Risset Sue, que la prensa, los ricos son una vaina maravillosa, en la prensa le ponen Risset Guerrero, Ricé Martínez, Ricé, para confundir, porque es un muchacho que los cuartos hacen relaciones en todos los sentidos. Además son colegas porque ellos son socios del listín diario, los Ricé. O sea que en verdad que no entendí, porque hasta donde yo conozco a este muchacho, pero los cuartos hacen que usted se vuelva medio vanidoso y organice una boda como se organiza esa boda. Yo estoy seguro que en esa boda se tiró varios millones de pesos en medio de esta realidad de la pandemia. O sea, que realmente ahí no entiendo nada. Miren, quise traerle, y, pero antes déjame ponerle a, a la nieta de, de Agustín Vargas, que quería el pollo. Ahí está Agustín sobre pollo, ya se cansó el pollo, le dio el virus. También, miren, quería traerle esto, escrita por Nelson Castillo, que creo que es el hijo, doctor, cardiólogo, el hijo de María Corona, Nelson Castillo. Y me gustó tanto el artículo, porque en verdad que estamos con tantas informaciones que ha bajado en el WhatsApp. Que usted termina diciendo. ¿Qué será? ¿Cuál será la verdad sobre el coronavirus? Me encantó este artículo. Verdades y mentiras sobre el coronavirus. Dice Nelson. El doctor Nelson Castillo. De aquí de San Francisco Macorija. De María Corona. Que. Nueve siglos. Antes de Cristo. Nueve siglos. Antes de Cristo. Oigan bien los años que hay ahí. Ya existía el coronavirus, con el nombre rarísimo de Odocoronavirinia, así se llamaba. Entonces, una científica en el 1964, en el 1964, la científica escocesa June ALMAIDA identificó por primera vez el coronavirus en humanos. En el hospital San de Londres, a pesar de que Estados Unidos dice que ellos fueron los primeros que descubrieron el coronavirus, como siempre, llevándose, queréndose llevar la bandera. Entonces, Nelson Castillo, el doctor Nelson Castillo, eh, nos habla que imagínense ustedes, antes de Cristo ya existía y que en el 1964 sí se descubrió el asunto del coronavirus. Según Nelson, vamos a tener coronavirus ya de por vida, van a aparecer como han aparecido para la gripe, para otras enfermedades, forma de cómo resolver el problema. Pero él, el análisis que hace aquí en este trabajo maravilloso, eh, que el coronavirus es viejísimo. Y ahora mismo hay una comisión en China, hay una comisión en China eh, por varios científicos viendo a ver si realmente el coronavirus en China se comenzó a multiplicar a través de un murciélago. Porque en China hay costumbre de comer murciélago. Yo realmente vi, he visto fotos de una chinita con ese murciélago, que no son tan pequeños como los nuestros, sino como de ese tamaño, y comiéndose ese murciélago. Y supuestamente están investigando. Esa teoría que tiene mucha gente, que el virus fue creado, que el virus fue para hacer una guerra bacteriológica, no, no, yo todavía sigo abrazado a la ciencia. Y lo que digan esos investigadores es lo que yo voy a creer. Por eso, este artículo me gustó tanto, que dice que el virus, no, el virus antes de Cristo, ya el virus existía. Pero en el 1964 es cuando en humano, porque existía en animales. Y en humanos, eh, una doctora descubre en el 1964. Y parece que el virus es bastante necio que tiene capacidad de mutación. Mutación es que cambia, que cambia. Y ahora en Inglaterra están altamente preocupados porque el, encontraron un coronavirus con características diferentes al que nosotros conocemos. O sea, imagínense ustedes cómo está Inglaterra, que ha decidido casi cerrar el país. Porque ellos dicen que este virus... Eh, tiene menos, menos capacidad de la infección pero tiene mayor facilidad para hacer el contacto y hacer la contaminación pero no obstante la vacuna es una esperanza una esperanza eh, grande, grande para la humanidad háganse la idea que esta vacuna no aparezca con esa imprudencia que somos los humanos, con ese regreso a la etapa más primitiva del ser humano, cuando éramos animales, parece que el ser humano moderno le queda mucho todavía de esa cosa. Se deprime, se cae, porque no lo dejan salir. Me está gustando la idea de la policía, de buscar club o cancha deportiva, o estadio, para el día 24 y el 31. Si se le llena el cuartel, entonces lo van a llevar a esos centros. Así que, trata de salir con abrigo si usted va a usar esa noche. Y me dolió en el alma ver que presentaron hoy en el noticiario de nuestro de Telenor una pedrada que le dieron anoche a la Jipeta de la policía porque sencillamente la policía está haciendo el trabajo señores si no existiera la policía nosotros tuviéramos ya jodido esto fue un cementerio la república dominicana ese poco de ayuda que hace la policía le llamo poco porque en verdad con un país con un pueblo así capaz de tirarle piedra y romperle el vidrio de la policía eso no tiene madre esa manera.